hola hola mi gente soy el Dr. Pablo Reynoso espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a discutir cinco casos clínicos de la anatomía abdominal espero que disfruten de este contenido he seleccionado minuciosamente cinco casos clínicos para que todos ustedes puedan entenderlo y ponerlo en práctica los órganos comprometidos aquí tenemos el estómago también tenemos el bazo y algunos vasos sanguíneos espero que disfruten de este contenido no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones también comentenme qué le parece esta dinámica que estoy utilizando para que todos ustedes puedan obtener un mejor aprendizaje así que sin más que decir vamos con la intro y comenzamos el tema Bien señores, vamos a comenzar con el primer caso clínico. Aquí tenemos un masculino de 40 años de edad con antecedentes de reflujo gastroesofágico. Ese es el primer dato que tenemos aquí. Reflujo gastroesofágico. Acude a la consulta por presentar dolor a nivel del epigastrio. Ese es el segundo dato. Reflujo gastroesofágico y dolor a nivel del epigastrio. Su especialista le realizó una endoscopía que reportó hernia y por deslizamiento una hernia y atar por deslizamiento es lo que tenemos aquí y la pregunta acá es una pregunta importante ¿cuál porción del estómago prostruye por el hiato esofágico? es decir, el hiato esofágico eso se encuentra a nivel de diafragma y aquí tenemos diferentes opciones tenemos el cardias, es una de las porciones del estómago el píloro, el antropilórico, el cuerpo y el fundus. Estas son las diferentes opciones que tenemos acá con respecto a la hernia por deslizamiento. Tenemos que verificar y recordar que la hernia por deslizamiento, lo más común es que el esófago esté acompañado con una porción del estómago. Aquí vamos a descartar diferentes opciones, el cardias, recordar que el cardias es la unión del estómago con el esófago y eso no es lo que va a prostruir si después del deslizamiento la hernia el píloro, el píloro tenemos que ese concepto es la unión del estómago con el duodeno y eso es un poquito cuesta arriba de que prostruya por el, por el orificio esofágico el antropilórico esto es también igual, se encuentran ahí en relación y está más próximo al buodeno, al antropilórico el cuerpo va a ser un poquito complejo el cuerpo del estómago todo prostruir por ahí entonces tenemos acá el fondo del estómago que es lo más próximo que tenemos a este orificio el fondo del estómago y aquí tenemos diferentes imágenes la hernia por pues, deslizamiento se va a ver principalmente el fondo del estómago que va a construir junto con el esófago por el orificio esofágico del diafragma esa es la opción correcta. Acá tenemos también eh, la hernia parayatar o paraesofágica. Y aquí tenemos una hernia mixta, que sería casi todo el estómago con el esófago que se encuentra a nivel de la cavidad torácica. Lo que tenemos acá, hernia por lo más común es que el fondo del estómago esté prostruyendo junto con el esófago. Esa es la respuesta correcta, fondo del estómago acá tenemos las, el segundo caso clínico el segundo caso clínico corresponde a una femenina con antecedente. el segundo caso aquí tenemos el segundo caso clínico que corresponde a una femenina de 22 años de edad con antecedente de gastritis <coughs> gastritis por helicobacter pylori Esa es una bacteria importante que va a producir gastritis se le realizó una endoscopía control reportando úlceras gástricas en la porción superior de la curvatura menor del estómago ya tenemos la localización paciente tiene 22 años con helicobacter pylori y reporta la, y la endoscopía reportó que presenta úlcera a nivel de la porción superior de la curvatura menor del estómago eso es sumamente importantísimo acá tenemos cuál arteria podría estar lesionada y producir una hemorragia a la paciente, es decir, verificar que el, la úlcera va perforando todas las capas del estómago, comenzando desde la mucosa hacia el exterior, y si llega al exterior puede lesionar los vasos sanguíneos que se encuentran ahí en la periferia, y lo más común que acá vamos a buscar, cuáles son los vasos sanguíneos que se encuentran en la curvatura menor del estómago. Recordar la anatomía que en la curvatura menor del estómago hay diferentes arcos. Uno en la curvatura menor y otro en la curvatura mayor. Vamos a descartar las siguientes opciones. Aquí tenemos la opción A, arteria gástrica derecha. Esa puede ser una de las opciones correctas. Y aquí tenemos la B, arteria gástrica izquierda. También puede ser una opción correcta porque la curvatura menor del estómago, el arco, está formado por esas dos arterias. Yo voy a seguir descartando acá la arteria gastrovenal, esa no es la opción, por lo que descarto esta. La arteria gastroomental derecha tampoco es la opción porque esa co corresponde a la curvatura mayor del estómago. La arteria gastroomental izquierda tampoco es, esas dos corresponden a la desligación de la curvatura mayor del estómago. Por lo que me dice acá que el paciente presenta en la curvatura menor del estómago una probable lesión de una arteria. Vamos ahora a esta imagen, acá tenemos una imagen del estómago con su irrigación, eso es muy importante. Espero que entiendan bien este concepto. Esto que se ve aquí es la arteria gástrica izquierda, miren ahí, arteria gástrica izquierda. Esta que se ve acá es la arteria gástrica derecha. Arteria gástrica izquierda y gástrica derecha. La gástrica derecha que nace de la arteria hepática propia. Y va a discurrir en la curvatura menor del estómago Entonces vamos a deducir cuál de las dos es la respuesta correcta Y nos vamos acá Es la endoscopia control que reportó una úlcera gástrica En la porción superior de la curvatura menor del estómago Entonces aquí tenemos el dato importante Porción superior de la curvatura menor del estómago Miren acá Esto aquí es superior Esto es inferior Entonces acá tenemos que en la porción superior de la curvatura menor del estómago La arteria que se ve acá es la arteria gástrica izquierda por lo que esa es la respuesta correcta la opción b es la respuesta correcta en este caso si fuera en la porción inferior de la curvatura menos del estómago la respuesta correcta sería la arteria gástrica derecha Recordad que la arteria gástrica izquierda la también la llaman arteria coronaria estomática y nace directamente de tronco celíaco acá tenemos el caso clínico número 3 es una femenina de 25 años de edad la cual se le realizó una endoscopía que reportó una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago lo otro que vimos era en la curvatura menor del estómago esta es en la cara posterior del cuerpo del estómago muy importante conocer esto la ubicación y las relaciones vasculares que tiene acá tenemos una pregunta ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Es una pregunta interesante. ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Recordar que el páncreas presenta cuatro porciones y se encuentra inmediatamente en relación con el duodeno, la cabeza del páncreas. El cuerpo del páncreas está en relación con algunos vasos sanguíneos, el cuello, específicamente el cuello está en relación con la vena porta que se encuentra detrás del cuello del páncreas e inferiormente la arteria mesentérica superior que se origina a este nivel la vena mesentérica inferior también termina a nivel del cuello posteriormente la cola del páncreas se relaciona con el vaso eso es lo importante acá las relaciones que tenemos eso es lo que hay que recordar entonces le tenemos una imagen para poder descartar cuál es la respuesta correcta mira acá acá tenemos la cabeza del páncreas que está en íntima relación con todas las porciones del duodeno esto aquí es el cuerpo del páncreas, esto que se ve aquí. Esto corresponde, esa porción ahí corresponde al cuello del páncreas. Y esto es la cola del páncreas. Reportó una úlcera gástrica en la cara posterior del estómago, específicamente del cuerpo del estómago. Vamos acá. Esto acá es el antropilórico. Esto es antropilórico, el píloro, el antro. Esto aquí es el cuerpo del estómago, el fondo allá arriba curvatura menor, curvatura mayor entonces sería este nivel lo que concuerda es con el cuerpo del páncreas esa sería la opción correcta el cuerpo del páncreas por lo que me quedo con la opción D en este caso, esa es la respuesta correcta con respecto a la relación que tenemos acá descartamos la cola del páncreas que se relaciona con el bazo esa la descartamos automáticamente. El cuello que se relaciona con los vasos sanguíneos. Acá tenemos vasos sanguíneos. La cabeza que se relaciona con... Cabeza que se relaciona con todas las porciones del bodeno, las cuatro porciones. El proceso unciforme. Esto que se ve aquí. Proceso unciforme. Tampoco se relaciona con el estómago. Es decir que el cuerpo del estómago se relaciona con el cuerpo del páncreas. Eso es lo que tenemos acá. La cara posterior del cuerpo del estómago. Pasamos acá al caso clínico número 4. Es un masculino de 55 años de edad con hábitos tóxicos de consumo de alcohol y cigarrillo. Acude a la consulta de gastroenterología por presentar dolor a nivel del epigastrio luego de comer. Y ahí tenemos un dato muy importante. Dolor en el epigastrio luego de comer. Eso me activa la campanita y me hace pensar en una úlcera. Entonces vamos a ir al caso que tenemos acá, empeora con la ingesta, ese dolor. Se le indica una endoscopía que reporta una úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno. Aquí hablamos de una úlcera péptica, específicamente en la primera porción del duodeno. Eh, tenemos acá cuál arteria podría estar lesionada. A. Arteria gástrica derecha. B. Arteria gástrica izquierda. C, la arteria gastroduodenal D, arteria gastroomental derecha, E arteria gastroomental izquierda. Son cinco opciones. Entonces vamos a ir pensando un poquito cuál de esas arterias se relaciona con la primera porción del duodeno. Y vamos a descartar eso. Entonces, la arteria gástrica, si vamos al caso clínico que tenemos la imagen de la irrigación del estómago. Vamos a dar un poquito para atrás para poder organizarnos bien con esa pregunta que podemos llenarla con esa imagen. Así que vamos para allá. Aquí tenemos la imagen. Miren, la imagen mencionamos que tenían varias arterias. Primera porción del luodeno es esto que se ve aquí. Y mencionaron la arteria gástrica izquierda. Miren acá. La gástrica izquierda no se relaciona, está muy lejos de la primera porción del luodeno. Descartamos esa. La gástrica derecha, miren acá para donde va, tampoco se relaciona con la primera porción del duodeno. posteriormente. Descartamos esa segunda opción. La arteria gastroepiploica izquierda, miren aquí. La arteria gastroepiploica izquierda que nace de la esplénica, también la descartamos. La arteria gastroepiploica derecha, miren acá, esa quizás, quizás, vamos a quedarnos con esa, y vamos a verificar cuál es la otra opción que tenemos en el caso clínico número 4. Miren acá. Descartamos la arteria gástrica derecha, la gástrica izquierda. Aquí tenemos la gastromental derecha y la gastromental izquierda. Entonces nos quedamos con la gastromental derecha y la otra opción sería la gastroduodenal. Vamos a verificar dónde que nace la gastroduodenal para ver si esta arteria es posible la que esté lesionada. Entonces, mira acá. Esta imagen es muy interesante. Esto que se ve aquí es la arteria hepática. Mira acá. Este es el tronco celíaco. La arteria hepática. Vamos a buscar el origen de la gastrudinal. Esta es la arteria hepática. Luego que da esta arteria que se ve aquí. Esa arteria que se ve ahí. Vamos a buscar una imagen más clara. Ok. Mira acá. Acá tenemos una imagen esto aquí correspondería al tronco celíaco. Esa rama que se ve ahí, eso es izquierdo, eso es una vista posterior, señores. Esto es izquierdo, corresponde a la arteria esplénica que pasa por el borde superior del cuerpo del páncreas. Eso aquí es de derecho, esa sería la arteria hepática común que va a emitir esa ramita que se ve ahí que es la arteria gastroduodenal. Entonces, esa arteria gastroduodenal, esa que sigue para allá arriba, es la arteria hepática propia. Entonces me compete esa que está aquí, la arteria gastroduodenal. Miren acá, esto aquí es duodeno, todo esto es duodeno. Aquí tenemos la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, que es la porción descendente, tercera porción del duodeno, que es la porción horizontal, y la cuarta porción del duodeno, que es la porción ascendente. Hasta ahí todo bien. Entonces miren acá, eso es anterior, anterior para allá, anterior. Entonces, lo que está relacionado posteriormente con la primera porción del duodeno es esa arteria, sí, señores. Esa arteria que se ve ahí, la arteria gastroduodenal, esa sería la respuesta correcta. Me quedaría entonces con la gastroduodenal. Esa que se ve aquí es la arteria mesentérica superior. Esa no me compete y no tiene que ver nada con lo que estamos hablando ahora. Esta es la respuesta correcta a la pregunta. Miren acá: la arteria gastroduodenal que pasa posteriormente a la primera porción del duodeno. Y acompaña esa estructura verde que se ve ahí, que es el conducto colédoco. Esa es la respuesta, señor. Esto es medicina. Vamos a pasar al último caso clínico. Por favor, díganme si le está gustando este contenido. Déjenme sus comentarios y qué opinan sobre esto. Aquí tenemos un masculino que sufrió un, tra sufrió un trauma cerrado de abdomen. Ok, eso es muy importante. A nivel del hipocondrio izquierdo, ya yo tengo la opción y tengo posiblemente el diagnóstico para que todos ustedes puedan entenderlo a nivel del hipocondrio izquierdo irradiado a hombro izquierdo es llevado al centro de salud más cercano pasado unos minutos ¿cuál órgano podría estar lesionado aquí tenemos ya diferentes opciones Miren acá: vesícula biliar estómago riñón izquierdo, bazo cola del páncreas ya yo tengo la opción correcta señores para que todos ustedes vayan un poquito más rápido y sepan diagnosticar estos trastornos ya tenemos dos clínicas importantes primero trauma abdominal cerrado el órgano principal que se localiza a nivel del hipocondrio izquierdo Miren aquí hipocondrio izquierdo de esos órganos que están acá vamos a ir descartando ya para que aprendan a llenar exámenes de manera rápida y eficiente la vesícula biliar se encuentra, señora, en el hipocondrio derecho. A menos que tengamos sitios inversos, que se encuentra ligado al lado izquierdo. Esa ya usted la descarta por la ubicación topográfica. Vesícula biliar, hipocondrio derecho. Y aquí me menciona hipocondrio izquierdo. Se fue. Estómago. El estómago puede estar a nivel del epigastrio y a nivel del de hipocondrio izquierdo. Claro está, puede estar ahí. Pero el estómago vamos a dejarlo mientras tanto el riñón izquierdo el riñón izquierdo señores se encuentra pero poco posteriormente quizá puede estar próximo al hipocondrio pero es más a nivel del flanco izquierdo por lo que el riñón también me lo voy a llevar el riñón lo descarto el vaso, el vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo vamos a dejarlo ahí la cola del páncreas cola del páncreas también se localiza en el hipocondrio izquierdo me quedo con la cola del páncreas el bazo y el estómago de esos tres ahora yo voy a descartar otra cosa importante el dolor es irradiado a hombro izquierdo eso es sumamente importante buscar los dermatomas de esos órganos ¿cuál me puede dar dolor irradiado a hombro izquierdo? según la neuroanatomía lo que me enseñaron en la neuroanatomía el nervio frénico izquierdo da un ramito para el vaso, para la inervación del vaso. Entonces, por el dermatoma que tiene con relación al plexo cervical, el nervio supraclavicular izquierdo, tiene una relación importante con la inervación del vaso, es decir, la comunicación que tiene el izquierdo con el vaso, esto, esto me puede dar un diagnóstico certero y esa irradiación a hombro izquierdo tenemos señores semiológicamente un signo. Eso se llama el signo de Kerr. Signo de Kerr es el dolor que se irradia al hombro izquierdo por una lesión de vaso. Ya por ese signo usted tiene que diagnosticar una ruptura del vaso hasta que se demuestre lo contrario, señores. Esa es la respuesta correcta. El vaso. Acá tenemos entonces una imagen. Miren, acá ese paciente posiblemente puede tener el vaso así de esta manera y hay que estirparle hacerle una esplenectomía ese procedimiento quirúrgico que se le hace a esos pacientes esplenectomía una extirpación del vaso no vasectomía porque vasectomía ya sería una eso es un procedimiento que se hace en el conducto diferente eso señores eso ha sido todo con estos casos espero que hayan disfrutado de este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que lleguen las notificaciones compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos y por favor estos casos clínicos aprendan a discutirlo porque vamos a discutir más casos clínicos si este video llega por lo menos a unos 500 likes vamos a discutir más casos clínicos a favor de todos ustedes así que ya saben por favor comiencen a dar like desde ahora desde que lo vieron para que podamos llegar a esos 500 y si les interesa podemos seguir podemos seguir haciendo más videos de esto. así que sin más que decir señores me despido de ustedes espero que disfruten de todos estos contenidos y nos vemos en una próxima bye